Bien, nosotros de regreso aquí con nuestro espacio El Toque del Mediodía, ahora con noticias, muchas informaciones que compartir con ustedes. Una de ellas es la lamentable muerte del empresario Lama, quien falleció en la mañana del día de hoy. Este empresario oriundo de San Pedro de Macorís fundó este emporio de Plaza Lama. Arrancaron con una, una tienda de zapatos y luego se fueron a la ciudad de Santo Domingo Allí poco a poco se fueron desarrollando como empresarios y hoy por hoy es uno, una de las empresas más grandes de la República Dominicana. Desde aquí nosotros lamentamos la muerte de este empresario eh, dominicano que sin lugar a dudas nos llena de orgullo eh, como empresario. Sus empresas que albergan cientos de empleados dominicanos con sucursales, bueno, eh, prácticamente en las ciudades más importantes de la República Dominicana con varias sucursales en Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, entre otras ciudades. Así que nosotros eh, lamentamos eh, la muerte de este empresario eh, dominicano. Miren, eh, ya quedó oficialmente co eh, conformado el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. Eh, recientemente eh, un grupo de legisladores... ...que son de la corriente del doctor Leonel Fernández... ...ya hicieron eh, su bloque. Tenemos ahí que el diputado de la Fuerza del Pueblo... Eh, ...de Leonel Fernández, expresaron... Eh, ...ya que van a ser eh, una oposición fuerte y veraz... ...en lo que es la Cámara de Diputados. Henry Merán, que será el vocero de este grupo... ...junto a Rubén Maldonado, entregó la mañana de ayer... ...al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho... Eh, ...el documento de solicitud que contiene las 27 firmas de los legisladores que van a apoyar la corriente de Leonera. Así que eh, ya lo saben a los amigos televidentes. Miren, tengo la foto, no sé por qué, es más, de aquí adelante eh, voy a prohibir que hagan reposo cuando de nosotros, porque se hizo viral cuando hicimos eh, aquella denuncia del de, eh, discurso de la vicepresidenta de la República Dominicana, eh, Margarita Cedeño de Fernández, donde hicimos el análisis de la foto que aparecía donde estaba ella junto al presidente Danilo Medina y dándole la espalda a su esposo, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Hay varias fotos de la vicepresidenta donde ya se... Se integró a los trabajos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ahí la vemos junto al candidato presidencia, presidencial, Gonzalo Castillo. Y yo decía en ese análisis, hay varias fotos, eh, creo que nada más está esa, pero si la cuclean, señor director. Ahí hay varias fotos de la primera dama, muy sonriente, en un ambiente de camaradería, con el presidente Danilo Medina, con el presidente de, en funciones ya, Temito Clés presidente del, eh, del PLD, y el candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo. Hay gente que dice, ayer estaba analizando con unos amigos, de que Margarita y Lionel tienen la estrategia de que Lionel necesita tener, si se quiere, entre comillas, un caballo de Troya dentro del PLD. Y yo le dije que no. Margarita tomar la decisión de quedarse en el PLD y quedarse con su cargo de vicepresidenta no es cuestión de estrategia de Leonel Fernández. Mentira. Nosotros analizamos aquí y reiteramos, esa es una estrategia de Danilo Medina. Margarita apoya al presidente Danilo Medina y apoya la candidatura de Gonzalo Castillo y apoya su partido de la liberación dominicana. Margarita no está ahí por estrategia de Leonel Fernández. Ella está ahí porque ella lo decidió. Porque bastante claro, bastante claro fue el presidente Danilo Medina con el discurso donde le respondió al presidente Leonel Fernández. Y dijo: Cito, todo aquel que crea que se va a quedar en este partido y va a contar con el apoyo de partido para cualquier candidatura se equivoca. No nos va a coger. Eh, no recuerdo la palabra, pero no nos va a coger en buen dominicano de P. Usted sabe qué significa. Eso fue lo que quiso decir Danilo Medina. Cierro la cita. Margarita está ahí y desde antes está apoyando el proyecto Gonzalo Castillo. Así de simple. Esa es la política. Que sean la esposa de, Danilo, de Leonel Fernández es otra cosa. Pero políticamente ya está clara y está apoyando a Danilo Medina y a su candidato. Es un poquito difícil de entender, pero recuerden que Margarita, Margarita tenía sus aspiraciones para ser candidata por el PLD a la presidencia de la República. Y el primero que se opuso, el primero que le dijo que no, fue el doctor Leonel Fernández, su esposo. Y ella tiene cepinita Así que no me vengan a mí eh, a, a, a, con paño tibio. No me vengan con paño tibio. Miren, eh, de la parte de Leonel, el senador Rubento Toyota, como le dice, dice que el que minimice al doctor Leonel Fernández está cometiendo un grave error. Yo le doy razón. Ahí está, el senador Rubento Toyota. Yo estoy de acuerdo con el senador Rubén Toyota. El que crea que Lionel es un contricante cualquiera se equivoca. El que crea que Lionel no tiene sus estrategias se equivoca. Que le fallaron las estrategias en la primaria, sí, él no puede ganarla todas, Pero a raíz de eso, el doctor Lionel Fernández, junto con sus seguidores de la Fuerza del Pueblo, están reestructurando sus estrategias. Así que a Danilo Medina a Gonzalo Castillo y demás, que tengan cuenta con las estrategias que el doctor Leonel Fernández va a trazar en lo adelante. Ojo con esto, ojo con esto. Y hablando de estrategia, Danilo Medina reafirma que tiene el control total, total, total del PLD. Esto es bueno, esto es bueno, pero a la vez es malo. Repito, Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República Dominicana, tiene el control total y absoluto del PLD. Repito, esto es bueno y también es malo. Me explico. ¿Por qué es bueno? Bueno, Danilo puede manejar a su antojo ahora mismo el PLD. Puede mover todas sus fichas, todas sus piezas todos sus legisladores, diputados y senadores. ¿Por qué malo? Porque esto prende un bombillito. Ustedes ven cuando usted va a viajar, que usted entra a migración, que se prende una alarma, ¡pim! Así mismo se ha acabado de activar la alarma, pero de los empresarios dominicanos, tanto los que están a favor como los que están en contra de Danilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Danilo Medina tiene que saber muy bien cómo va a manejar sus fichas, cómo va a manejar sus piezas, en aras a las elecciones de octubre de 2020 y de mayo de 2020. Recuerden que tenemos dos elecciones, para congresionales municipales y para presidenciales. Ahora bien, ¿por qué esa, esa campanita se ha activado a, a, a Danilo eh, eh, eh, eh, exponer él mismo, en su discurso, recuerden que él dijo, yo te voy a ganar, le dijo a Lionel, yo, Danilo Medina. O sea, ese yoísmo no me gustó. Muy peligroso. Así que atención, Danilo Medina. Muy peligroso ese yoísmo de poder, de que yo te voy a ganar. O sea, recuérdate, Danilo, que aparte de la clase política, hay una, un sector empresarial que está observando y analizando. Y esos empresarios, esos empresarios tienen, tienen sus intereses en este país y se reúnen aparte de la política. Y esos empresarios también tienen sus propias estrategias que van acorde a sus intereses personales y empresariales. Entonces, por eso digo que es bueno el poder que tiene Danilo dentro del PLD y del país y del gobierno, pero también es malo. Porque esos empresarios que hoy te están apoyando, Danilo Medina, van a estar mocas, van a decir, espérate, este hombre está cogiendo mucho poder. Y recuerden que el poder ciega, el poder ciega. Y por eso ese discurso, de ese yoísmo, no me gustó. Es mejor, calladito Danilo te ves más bonito, calladito Danilo te ves más bonito. Recuerda que Lionel ahora está reestructurando sus estrategias y está visitando y tocando puertas. Y si los empresarios ven una brechita donde leonel pueda escaparse y ser una opción verdadera, porque hasta ahora Lionel todavía no es una opción verdadera presidenciable. Recuerden que ahora viene el proceso legal de la Junta Central Electoral. De, de, de decidir si es o no Legalmente, hablando, la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, que ese otro bochinche. Y ahí mismo, cambiando de tema, la Junta, los miembros, honorables miembros de la Junta, deben de ponerse los pantalones como hombre. ¿Por qué le digo esto? Fácil. Leonel Fernández le dobló el pulso a la Junta Central Electoral, aunque los resultados no haya sido satisfactorio y él no ha podido probar que hubo fraude. Pero le dobló el pulso en qué sentido. Hizo que la Junta hiciera todo lo que él pidió, con punto y coma. Pero ahora se está abogando con que volvamos al pasado con los votos manuales, con los votos de palito, con los votos de marcadores, con los votos donde usted pone el dedo en una tinta para saber que votó. Dios mío, doctor Leonel Fernández y el grupo que está proponiendo esto. ¿Aquí hay jóvenes que tú lo pones a votar manualmente y no van a saber? Porque ya estamos en una era digital. Aparte de eso, los millones que se invirtieron en ese sistema, en ese software del voto automático, ahora se va a arrumbar, como están los escáneres que todavía debemos, qué sé yo cuántos millones, que todavía se está pagando una mensualidad de un local donde están guardados esos obsoletos scanners Y ahora me van a meter a mí, a mí de mi dinero, de mis impuestos, cientos de miles de pesos, millones de pesos, invertidos en un sistema automatizado para decirme a mí que no, que ahora volvemos a la boleta manual. Ahora, eso por esa parte, por otra parte, el fraude está a flor de piel, ¿Con, con la boleta manual. Entonces, no entiendo, no entiendo cómo la fuerza del pueblo, los legisladores a favor de la fuerza del pueblo de Lionel, están buscando la forma de sacar el voto automatizado e irse con el voto manual. Simple. Si con el voto automatizado a usted, según las informaciones que usted, querido presidente, doctor leonel Fernández dio, de que hubo una alteración en la votación y en la voluntad del pueblo, imagínese si volvemos otra vez con la boleta manual, que nada más que borrar y quitar unos escáneres obsoletos para mandar los resultados a la Junta y poner al país en velo por una semana, o quién sabe, creo que no sería saludable para la democracia dominicana, para la estabilidad del país, es mi opinión, creo que no es saludable. Así que hay que buscarle otra solución a este tema de la Junta Central Electoral.